Bueno, pues en martes, llegan hasta Radio Futuro los consejos del Doctor Amor Juan Bustamante López desde Huelva. Con un tema hoy también súper interesante, la gente perro del hortelano. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta sobre esta gente. Juan, muy buenos días y bienvenido una semana más a Radio Futuro. Gracias, un placer como siempre. Como siempre a este es tu programa, como siempre a esta tu casa. Un buen sitio, sí señor. <risa> bueno Juan, hoy la gente perro del hortelano. Vamos a ver, ¿qué quieres decir tú con esto? Cuéntame. A ver, todos sabemos los famosos esos de perro del hortelano que ni come ni deja comer. Exacto. Pues eh, la gente perro del hortelano es esa gente que eh, estás conociendo... Uh -huh que no te echan cuenta, que no te escribe, que no le dan a nada me gusta, vamos, que pasan de ti, como solemos decir. Uh -huh. Y que luego coges, le borras de las redes y de tu sitio y encima se indignan. Y dicen, ¡Ah! me has borrado, qué fuerte me parece, vamos. Y dices tú, perdona, pero si no me estás echando ninguna cuenta, nunca le das a me gusta nada, no me escribes nunca ni una sola palabra. Uh -huh. O sea, prácticamente veo que no te importo nada, y encima te enfadas porque te borres, que es lo más lógico que haga eso. Bueno, pues esta gente cada vez prolifera más, ¿verdad, Juan, por las redes sociales? bueno claro, a mí, a mí no me, hace no mucho me pasó eso. Sí. Una que me quería conocer, antes de verano fue. Me quería conocer y eso, y vi que no me escribía, y yo no le dije nada. Dije, bueno, pues nada, oye, si no me quiere escribir, que no me escriba. No me puse a poner a echarle en cara, oye, es que hay que ver que no me escribes, que no soy Digo, bueno, pues nada, pues ya veo que no me he hecho cuenta, no le habré interesado, no le habré gustado, no pasa nada, yo seguí mi vida. Y es lo que hice un día, dije, bueno, ¿para qué la quiero en mi Facebook? La voy a quitar de mi Facebook. Y qué casualidad que fue quitarla de Facebook y al día siguiente, veo que me has borrado del Facebook, qué fuerte me parece, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le iba a contestar, pero dije, mira, no me voy a molestar ni en eso. Digo, porque, no sé. Eh, digo, no tiene ningún sentido de una persona que, eso, que no te echa ninguna cuenta, que no le interesas para nada uh -huh. y que prácticamente eso te ha olvidado. Uh -huh. Y que encima te lo echen cara. Y además, nosotros somos completamente libres de hacer lo que queramos con nuestras redes. Si esa persona decide irse, decide no escribirte más y decide mmm, dejarte a un lado o olvidarte, apartarte o llamarlo como quiera, eh, pues nosotros también tenemos la libertad de decir, bueno, pues nada, pues adiós y yo te quito de mis redes. Eso, Juan, es como hemos hablado muchas veces. El Facebook es como dejar entrar en nuestra casa a quien nosotros queremos, ¿no? No todo el mundo... Claro, eh, totalmente, es que por eso digo, este tipo de gente de, que se comportan de esta manera perro de hortelano, por eso lo llamamos así, es que no tienen ningún derecho de más en más, tienen hasta, yo diría, hasta cara dura de, sí. de encima de hacernos creer que es culpa nuestra y encima hacernos a nosotros el culpable, de decir, no, no, es que hay que ver qué me has borrado, a ver, te he borrado... Eh, no digo yo, sino cualquiera seguro que lo ha hecho y es normal. Y lo habrá pasado todo esto, lo estoy contando, seguro que lo ha pasado a alguien. Uh -huh. Se sí, sí, sí. borrado porque evidentemente es lo más lógico, lo más obvio y lo más coherente. Uh -huh. O sea, si tú no me hablas y no quieres hablarme, me pasa perfecto. Haz lo que tú quieras, que haces en mis redes sociales? O sea, lo que no podemos tener en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp y en nuestro móvil y todo, es a gente que no quiere estar con nosotros, que no nos quiere ni conocer y que no quiere ni hablarnos porque son, como yo digo, gente de relleno, entonces, ¿para qué queremos a gente de relleno en nuestra vida? Uh -huh. Lo más lógico es quitarle, y oye, pues no pasa nada, cada uno su vida, y se respeta, tú prefieres hacer tu vida y no hablarme, y ignorarme, pues perfecto, pero no tienes por qué estar en mis redes. Eh, Juan, en este grupo, digamos que puede haber dos tipos de gente, ¿no? una gente que te pide amistad en Facebook, y que, bueno, se queda ahí en esa mera amistad, ya no sabes ni lo que decías al principio, ni un me gusta, ni una interacción, no hay nada. Y otra gente que te habla muchísimo al principio, pero que de buenas a primero te dejas de hablar. Sí, exactamente, pues lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. Yo siempre digo, toda la persona que por las buenas, sin dudas de motivo, desaparezca, me da igual el motivo que sea, suele ser porque ha conocido a otra muchas veces, pero bueno. Toda persona que haga eso, nosotros debemos hacer lo mismo. Y no es rencor. Es decir, vamos a ser inteligentes y si esta persona no le intereso y me lo está demostrando sobradamente, no pinta nada en mi vida, ni en mis cosas. Entonces eso es actuar de manera inteligente y decir, oye, pues si esta persona me ha quitado de su vida, voy a quitarle yo también de la mía, porque para que quiero ahí a alguien que empezó con mucha gana, como tú dices, y luego uh -huh. ha desaparecido sin yo darle ningún motivo, pues me ha demostrado que no le intereso, que no tiene ganas, ...que se la cruza a otra persona o beta sabe lo que es el motivo... ...pero para qué quiero a gente rellenando un hueco... ...que pueda ocupar a otra persona que tenga mucho más interés. Juan, también ahora hay el tema de la, de la acumulación de me gusta... ...que mucha gente pide amistad... ...simplemente por eh, ir teniendo más me gusta todavía... ir sumando cifras, digamos... ...porque al final se queda todo en los números. Sí, hay mucha gente de, que te da los me gusta... ...pero hay muchísima gente más que te agrega para cotillear, es decir, para estar pendiente sí. de lo que pones, de lo que no pones, de lo que subes, de lo que te escriben, de las fotos, pero no te comentan nunca nada. O sea, están ahí en modo oculto, es decir, yo no te voy a poner nada, pero estoy pendiente a lo que te pones. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso tampoco tampoco recomiendo que tengamos a ese tipo de gente, porque, oye, no se trata de que tengas que estar escribiéndome y comentándome todos los días, No, pero, pero sí. Si, pero si pones algo importante y nunca, por ejemplo, el día de tu cumpleaños y ni siquiera te felicita, uh -huh. pues yo qué sé. yo pienso que esa gente eh, sobra, ¿no? Estás demostrando realmente, sobre todo en ese día en el de tu cumpleaños, que le das igual. Pues la verdad es que sí, porque además eh, Facebook por lo menos te anuncia el, el cumpleaños de, de, de todas las personas diariamente. Y es muy fácil. Y se acuerdan del cumpleaños porque se lo recuerda a Facebook, no porque se hayan acordado realmente. Bueno. Eh, también es verdad, pero hay esa herramienta y, y simplemente con meterte en Facebook, pues ya sabes de quién es el cumpleaños de toda la gente que tiene agregada y es muy fácil felicitar. Vamos, ¿Otra cosa? Sí, nosotros, sí. nosotros lo que tenemos que hacer es una cosa muy clara y es: eh, toda la persona que tengamos en nuestras redes, da igual que sea en Facebook, en Twitter, Instagram, lo que sea, en eh, WhatsApp, por supuesto, también, toda persona que veamos que nunca está ahí, que nunca aporta nada, que nos ignora, que no participa, que no comenta. Vamos, persona que vemos que le damos igual, pues hay que quitarla de las redes Pero no es por nada, sino por eso Porque es que está rellenando un hueco uh -huh. Y no tenemos que tener gente de relleno Tenemos que tener gente que realmente sí. demuestre que le importamos Que aporte algo Al hilo de lo que comentábamos, ocurre muchas veces en Instagram una cosa muy curiosa Te solicita amistad o te sigue, depende si tiene el Instagram cerrado o abierto una persona que tiene a lo mejor 10.000 o 20.000 o 30.000 seguidores o seguidoras. Pero esa persona solo sigue, por poner un ejemplo, a 300 personas. Bueno, eso está claro que lo que quiere es... es a, que acumular, te, porque inmediatamente claro. te deja de seguir, ¿eh? Sí, sí, eso <risa> es egoísmo puro como diciendo, no, no, yo lo que quiero es que tú me sigas, pero a mí me da igual tú. Uh -huh. Eh, es el egoísmo de decir: a mí me interesa que tú me sigas y ya me da igual lo que tú hagas y, y no lo haces. Eso es mm, lo mismo que para esto, esto que estamos hablando del perro del ¿eh? es yo mm, hago lo que me da la gana, yo no te echo cuenta, uh -huh. yo hago mi vida, pero quiero que estés ahí. Y ahora, si tú me borras, encima me cabreo. ¿Por qué? Porque no puedo seguir cotillándote para decirle como yo le dije a esta persona uh -huh. le dije mira mm, vamos no le dije nada pero pensé que casi se lo digo uh -huh. yo mira te he borrado porque veo que tú eh, me ignoras y que mm, estás ahí pero no estás y yo para estar y no estar prefiero que no estés pero bueno no entra en eso porque yo sabía que iba a entrar en discusiones y es mejor no, no entrar en esas cosas que es lo que iba a decir que es lo que recomiendo con este tipo de personas es borrarlas y no empezar a digamos a entrar en ese, en ese bucle donde te lo va a chancar, a, ahora tú se lo dices, no porque va a ser una discusión absurda, lo que ha pasado, ha pasado, se ve que esa persona no le ha importado y para qué te vas a poner a discutir con esa persona, uh -huh. cada uno por su lado no quiere escribirnos perfecto pero ya te digo tienes todo el derecho de borrarle de sus redes ...y si no le gusta, pues que se aguante... ...porque como yo siempre digo... ...yo cuando hago esas cosas es porque la otra persona se la ha buscado... Uh -huh. ...no porque yo lo haya hecho porque sí... ...y además cuando las borras... Eh, eh, ...tienen esa actitud victimista, ¿verdad Juan? ...sí, exactamente, es que eso es lo que... Hay, ...a eso voy... ...que se ponen del victimismo y le dan la vuelta a la tortilla... ...y dicen, no, no, es que hay que ver lo que me has hecho... ...no, no, perdona, yo no te he hecho nada... ...yo estaba hablando contigo... ...tú, por el motivo que sea, has desaparecido... Tú no me has vuelto a escribir más. Me has demostrado que no te importa nada. Te he borrado con toda la razón del mundo. O sea que encima no te pongas como que hay que ver que te he borrado. Me te he borrado porque, como he dicho, es que tú te lo has buscado. Es lo más lógico. Y a mí, desde luego, no me gusta tener nunca gente de relleno y gente ocupando un sitio que puedo ocupar otra persona que uh -huh. sí que me demuestre mucho más. Exacto. Juan, pues antes de terminar, como siempre, nos gusta que hagas un pequeñito resumen de todo lo que hemos hablado. El resumen es, eh, si estáis conociendo a alguien y veis que deja de escribir y desaparece y no os demuestra ningún interés, se ponga, como se ponga, tenéis que borrarla, tenéis que quitarla de vuestras redes, tanto hombre como mujer, quien sea, tenéis que mm, eso dejar un sitio libre para que llegue otra persona que sí os demuestre más, que se enfada, pues que se enfade. Pero evidentemente eh, lo que tenemos que pensar en nosotros de manera inteligente, y tenemos que hacer eso, que cuando una persona no nos demuestra interés, no se merece estar en uh -huh. nuestra sede. Así que quedarse solo con la gente que realmente os demuestra. Las demás sobra Pues muchísimas gracias como cada semana, Juan, por acompañarnos este ratito, por tus consejos, los consejos del doctor Amor. Y solamente ya desearte que pases una feliz semana. Pues muchas gracias a vosotros, lo mismo para todos y para todas. Que pasáis una estupenda semana y nos vemos aquí el próximo martes. Eh, estupendo. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo.